bueno en esta ocasión vamos a explicar la manera de cómo degradar el fondo de una zona de trabajo para eso vamos a la herramienta no bote de pintura sino a la herramienta doy clic aquí clic sostenido para que se me despliegue y a la herramienta de degradado al señalarla observen ustedes que me aparece por defecto en la parte superior el color degradado de zapote a blanco ¿Qué significa eso que el zapote en este caso que es la izquierda es el color frontal y el a la derecha es el color eh, de fondo que por defecto en ese momento tengo ¿sí? si yo lo quiero, si yo quiero que sea de blanco a zapote pues sencillamente los cambios, si y ustedes ustedes el frontal me aparece acá y el, el fondo me aparece a la derecha ah pero existen otros colores que por defecto el negro, miren aquí son los colores que yo en un momento hago si yo quiero trabajar ¿Sí? quiero trabajar estos dos colores entonces estos dos colores los voy a trabajar y observen ustedes que en este caso es seleccionado, en este caso está seleccionada eh, la herramienta de degradado radial, perdón de ángulo no radial sino de ángulo que es esta que estoy señalando aquí observen ustedes ¿sí? existe otra herramienta de degradado que la, la primera es la, la herramienta lineal ¿sí? observen ustedes yo puedo hacer un degradado lineal que el que normalmente todos conocemos, observen, sí. aparece la, la, eh, la herramienta de gradado radial, que en este caso, sí, puedo mostrar un, un, un sol radiante, pero se, observen ustedes que el sol en este caso no es blanco, debe ser como, como al contrario, pues es, es muy sencillo. Cambio, el frontal lo paso al, al fondo y el fondo lo paso al frontal y observen ustedes cómo me da este cuento. Entonces ya en este caso, ya en este caso esto puede tener otro, otro, otro tipo, de, otro tipo de, de, de mirada cuando cambio los colores frontales y el de fondo. Ahora eh, si quiero hacer un degradado diamante, observen ustedes el degradado diamante como me aparece. Y de esta manera estoy convirtiendo el fondo en mi zona de trabajo de acuerdo al, de, al degradado que en un momento dado yo necesito entonces eh, con esto quiero eh, terminar el peque este pequeño vídeo explicando cómo puedo degradar un fondo un fondo de zona de trabajo más en el otro vídeo vamos a aprender cómo insertar una imagen y cómo manejar la parte del texto